Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a jugar a Training Flight Simulator Recordar que os podéis suscribir dándole al botón de suscribir abajo, sabéis, o sea, abajo de donde estáis viendo este vídeo Bueno, pues vamos a coger un avión, ¿vale? Vamos a coger un avión Y lo vamos a pilotar Vamos a cogernos este que me gusta mucho, ¿vale? Luego vamos a coger un helicóptero. Una vez dentro, lo que vamos a hacer va a ser darle a plane y nos saldrá así. Entonces le daremos a la E y para adelante. Vamos a ir por aquí, por el camino correspondiente hasta la pista, ¿vale? por el camino correspondiente hasta la pista a ah. ok y ahora lo que vamos a hacer va a ser volar para ello vamos a tener que darle a tope y vamos a estar volando y con el mouse lo podremos ir controlando Para arriba es para arriba, para abajo es para abajo, para un lado es para un lado y para el otro es para el otro. Y vamos a ir hasta Perth. Entonces le vamos a dar a la C para que se quede y... A. Le vamos a dar a la C... A, a la C Y así se queda y podemos ver Pero se queda como está, así que ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No, no! no! ¡Buah! ¡Casi no me caigo! Darle a la C y podemos mirar Lo que sea Y esto no se va a mover ¿Vale? Bueno ¿Es esto pert Ah, no, es ahí Bien, vamos a bajar toda la potencia. Ok, potencia bajada. Avión está yendo a 800 por hora. O sea, como veis, ya está, ya hemos quitado. Y ahora está perdiendo velocidad. Para aterrizar, okay, vamos a venir por aquí. Ok. No, no, no, no, no, no. Ay. Aterrizando, aterrizando. ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Mayday, mayday, mayday, mayday! ¡Mayday! Toma, toma, toma, toma, toma. Toma. Hemos llegado sanos y salvos. Así es como se conoce un avión. Por supuesto, en Roblox, no en la vida real. Y con la P se va para atrás y luego traes la P para adelante. Ok, aquí tenemos nuestro avión y ahora lo siguiente que vamos a hacer, es ser darle al room tall y vamos a poder ir más rápido. Ahora al ir más rápido vas a spawnear algo, por ejemplo, vas a spawnear un helicóptero, ¿vale? este helicóptero vamos a spawnearlo vale aquí tenemos el helicóptero pero el helicóptero eh, yo todavía pues como que no lo controlo muy bien ok hay que intentar mantenerlo vale y ahora darle a la arriba vale manteniéndolo ok estamos y en arriba manteniéndolo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Y ahora, si le damos para abajo, va para adelante. O sea, para arriba, va para atrás. ¿Ok? Yo prefiero primera persona, ¿ok? Y por aquí podemos ir. Ahí hay eh, para aterrizar. El helicóptero y ahora vamos a ir a ahí, a Greater Rockford. ok, ya estamos llegando, vale. Estamos llegando al sitio este. Vamos a ir a Saint Barthélemy porque Greater Rockford está muy lejos, vale. Entonces, es que yo, mirad O sea, yo vengo de ahí Y solo voy a, a casi a 100 por hora ¿Sabes? O sea, ahora estoy yendo A 113 por hora A 116, 17, 18 Voy a 120 por hora y En cambio Con el otro iba a 800 ¿Sabes? Con el avión militar Entonces Claro, iba más rápido Pero es que una hora para llegar hasta aquí. ¿O qué? Bueno, nada, no. una hora, una hora no, ¿sabes? Y luego... Aquí. También hay un secreto, hay un secreto. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, pues el secreto... ¿verdad? El secreto es el siguiente. A lo mirad. Vamos a darle aquí. Y vamos a ir en... Vamos a ir en este avión, bueno, avioneta, ¿vale? Que se conoce igual. Y vamos a ir ahí, a Greater Rockford. Nos vemos en Grater Rockford. A ver, al final me he respawneado, ok. Vamos a coger el Bomber, -E, que es un avión súper, súper veloz. O sea, es hiper veloz. Vamos a coger el Plane, vale, tal. Plane, a ver. No, a ver. Plane... Ahora, y vamos a ir. Vamos a irnos por aquí. Vale. vamos a ir a Saint a Saint sí vale aquí a Saint a Saint bartehelme ok ya estamos aquí vale y una vez estemos aquí vamos a ir aquí a este sitio. Y dentro de este sitio habrá para spawnear algo. Y aquí podremos spawnear un ovni. ¿Que queréis ir súper rápido? Ok. Porque con esto vais a ir súper rápido, mirad. O sea, de 0 a 100 en, me en menos de un segundo. A ver, no es que hoy es tan rápido, pero de 0 a 100 en un segundo. Mira, ¿eh? Está. ¡Wow! En 3, 2, 1. ¡Nium! ¡Ya está! ¡Adiós!